Me gustaban tus caricias después de hacer el amor, los abrazos que me dabas que el tabaco me robó, tus estridentes corbatas que me hacían sonreír, tus meteduras de pata que se apoyaban en mí. No me beses en la frente que pareces mi mujer, no me beses en los labios si no me quieres ti. No digas que no me quieres, que no te mueres por mí, dime alguna excusa rara, di que te tienes que ir. Me gustaban tus arducias para provocar humor Y tus picaras miradas que la tele conquistó Tus amenas madrugadas, tu gin y yo Tu final a carcajadas y tus principios en fin No me beses en la frente que pareces mi mujer